Hoy en Noches de Census, los riesgos del empresario 2022. Presenta Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, Maestro Julio Constantino Jadar. Noches de Census, los riesgos del empresario 2022. Presenta maestro en impuestos Pedro Carlos Ramírez y como invitado especial maestro Julio Constantino Jadar. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de su eh, programa Noches de Census. Hoy 2 de marzo del año 2022 ya estamos en el mes de las declaraciones anuales de personas morales, eh, con bastante trabajo nuestros colegas los contadores, y pues el día de hoy vamos a tener un tema eh, bastante importante eh, con respecto a toda esta temática que hemos tenido eh, con las modificaciones, con las reformas fiscales que hemos vivido, con la resolución miscelánea, ahorita con la primera, segunda eh, versión anticipada de la modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, pues yo creo que nos estamos enfrentando tanto los asesores, los contadores, los abogados, los administradores, y como es el tema del día de hoy, los empresarios. ¿Cuáles son los riesgos que va a tener el empresario en este año 2022 Y para eso, pues, nos va a acompañar el día de hoy, eh, me permito mencionar el nombre a reserva de que ahorita en algunos minutos ya vamos a hacer la presentación oficial, el, el licenciado en contaduría y maestro en impuestos Julio César Constantino Jadar. Eh, sea bienvenido a, a este su programa, ahorita ya le vamos a dar la palabra para que salude a todo nuestro auditorio es un gusto para mí personalmente a nombre de Census Capacitación a nombre del maestro Antonio Aranda que me hizo el favor de dejarme la conducción pues ya tenemos desde ahí del mes de noviembre ya a cargo de, de este programa pues eh, compartir con todos ustedes, con todo el auditorio les pido que podamos compartir ahí en sus redes sociales para que cada día pues lleguemos a más personas pues, eh, como es costumbre, eh, como es tradición en este subprograma, y eh, estamos preparando por ahí también alguna sorpresita para todos ustedes, pues vamos a, a pasar a la parte de las noticias, y regresando de las noticias, pasamos a la presentación de nuestro invitado especial del día de hoy. Pues vamos a las noticias. Ok amigos, pues primera noticia, sanciones a Rusia disparan 10% los precios del petróleo. El crudo se disparó el martes ante el agudizamiento de la crisis en Ucrania, que está generando mayores tensiones en el mercado energético. Los precios internacionales del petróleo se dispararon el martes ante el agudizamiento de la crisis en Ucrania, que está generando mayores tensiones en el mercado energético ante el nerviosismo en la oferta, principalmente en el suministro de Rusia como resultado de las sanciones a ese país. Los crudos de referencia subieron 10% a pesar del anuncio de la Agencia Internacional de Energía que dijo que liberará 60 millones de barriles de sus reservas. El crudo subió el martes 10.6% hasta los 105.87 dólares por barril. Mientras que el Brent aumentó 9.26% para ubicarse en 107.04 dólares y en ambos casos registraron su ganancia más fuerte desde mayo del 2020. En tanto, el precio de la mezcla mexicana está cerca de los 100 dólares y ayer se ubicó en 97.57 dólares, que impactó un reporte de 6.3% y además se situó en su mayor nivel desde julio de 2014. Como segunda noticia tenemos Andrés Manuel López Obrador aplaude insistencia de Biden sobre reforma migratoria. López Obrador ha pedido reiteradamente que se regularice a los migrantes en Estados Unidos. La aprobación de la reforma migratoria planteada este martes por Joe Biden al Congreso de los Estados Unidos durante su discurso sobre el Estado de la Unión fue celebrada por el presidente López Obrador, quien calificó su participación de adecuada, correcta y oportuna. Me pareció adecuado, correcto, oportuno, sobre todo en el tema del control de las armas. Ese es un asunto que a nosotros nos importa mucho y también el nuevo enfoque que se tiene que dar a la política migratoria. El compromiso de aprobar la reforma migratoria para regularizar nuestros paisanos inmigrantes que están en Estados Unidos, dijo este miércoles. La reforma propuesta por el partido demócrata en febrero del año pasado contempla una ruta a la ciudadanía para 11 millones de migrantes, además de la protección permanente para casi 700 mil dreamers para los trabajadores agrícolas, la elevación del salario mínimo a 15 dólares por hora, la ampliación de la cobertura de salud, pago igualitario de las mujeres, entre otras cosas. Y como última noticia tenemos, cierre de escuelas de tiempo completo por necesidad dice Delfina Gómez. De momento puede causar inquietud o por qué no molestia, dice Delfina Gómez. Delfina Gómez, secretaria de educación pública, justificó con la necesidad de otros planteles, la desaparición de las escuelas de tiempo completo durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria recordó que las escuelas de tiempo completo se solventaban en la presente administración con los recursos del programa. La escuela es nuestra pero de momento hay muchas con necesidades básicas como agua y sanitarios que se deben atender. Es prioritario darle atención a esas escuelas que tienen esa necesidad y por eso la escuela es nuestra, se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigne sea ocupado para esa situación sostuvo. Pues bien, amigos, estas han sido las noticias más relevantes de esta semana. Y pues vamos a regresar después de esta intro para presentar a nuestro invitado eh, del día de hoy que nos va a hablar precisamente del tema de los riesgos del empresario en este año 2022, el maestro Julio César. Pues regresamos después de este corte. Ok, amigos, pues bien, el día de hoy tenemos como invitado especial al maestro en impuestos, Julio César Constantino Jadar. Eh, voy a permitirme leer parte de su semblanza académica para después darle la palabra eh, y sea bienvenido aquí, este es su programa, esta es su casa, eh, Noches de Census, maestro. Pues voy a permitirme leer parte de su amplia semblanza académica. Él tiene estudios profesionales de la carrera de licenciado en contaduría en el Instituto Tecnológico de Tijuana, también licenciatura en Derecho, maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, SC, diplomados en reingeniería fiscal, juicios orales con perspectiva tributaria, derecho penal tributario, extinción de dominios, seminario en prevención de lavado de dinero. Dentro de la eh, experiencia profesional tenemos que es, eh, tiene ejercicio de la profesión en forma independiente, principales actividades en el área fiscal, auditoría y contable, maestro en la Universidad Autónoma de Baja California en la materia de auditoría, prácticas de auditoría, contribuciones de seguridad social y SR personas físicas desde el año 2008. Fiscomex SC, empresa dedicada al comercio exterior, socio del área jurídico fiscal, también es titular del programa de radio Opciones Empresariales, transmitido vía online por Sinergia Inteligente. Expositor eh, de temas como análisis de riesgos fiscales empresariales, reforma fiscal y penal 2020, mirada crítica del CFDI 3.3, mitos y realidades del, del RIF 2020, y pues temas selectos de personas morales dentro de muchas otras ponencias que ha efectuado. Dentro de funciones en asociaciones, tenemos que del 2006 a 2007 fue síndico del contribuyente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del 2006 a 2007 presidente de la Comisión Fiscal, 2005 miembro de la Comisión Fiscal, 2007 certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos colegios Profesionales en el DF Asociación Civil por examen, eh, 2011 vicepresidente del sector externo Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional y 2019 socio supernumerario del Centro de Estudios en lo Penal Tributario Asociación Civil. Pues es bastante amplio el currículum, de, el currículum de nuestro expositor del día de hoy, de nuestro eh, invitado especial del día de hoy, maestro pues me permito darle la bienvenida a nombre de esta su casa capacitadora en capacitación y a nombre del maestro Antonio Aranda también le doy la bienvenida a su servidor Carlos Ramírez pues eh, no tenía eh, el gusto de haberlo entrevistado por ahí también ya lo sigo en redes sociales, eh, sé de su trayectoria, lo conozco y pues es un gusto para mí personalmente también tenerlo aquí como invitado en este su programa Maestro, le dejo los micrófonos para que pueda saludar a nuestro auditorio. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Censos Capacitación por hasta hacernos la invitación de estar aquí en tu programa. Eh, Puede hablar de temas que creo que son relevantes a hoy día. Y muchas gracias a todos los que nos estén escuchando en los distintos puntos de la República Mexicana en, en Rusia no, porque está, está este bloqueado Facebook, pero en Ucrania sí nos están viendo, España este, y otros países, ¿no? Eh, vemos pues eh, cómo es tan dinámico el derecho y tan dinámica también las temas tributarios que esto no para, no para, ¿no? Hasta hace poco, yo creo que ya en los próximos... En este mes va a salir uno de los libros que terminamos junto con el doctor Juan Raúl López Villa, que me invitó a escribir con él el tema de la cláusula antiabuso. Ya el libro ya, ya tiene que estar actualizado este año otra vez. ¿Por qué? Porque es tan rápida la dinámica que tenemos. ¿no? Y vemos pues, que parece ser que el, el empresario anda todavía desubicado, algunos, no todos. Y hay que ver al negocio. Yo siempre digo que tenemos que analizar a la empresa en un todo. Siempre tiene que ser un todo, ¿no? Hay riesgos que están dentro y riesgos que están fuera. Ahorita acabas de decir uno muy interesante. Es el tema del, del problema que está entre eh, Ucrania y Rusia, ¿no? Rusia invade y eso pues eleva precios del gas, precio del petróleo, eh, tratan de minimizar los precios de petróleo, pero esos, esos riesgos que se van a empezar a observar y que ya se están dando, es en ciertos productos básicos que ya de por sí están aumentando por cuestiones de, de política económica, pero eso lo agudiza más. Pues. Entonces, se va a empezar a modificar precios, se van a empezar a modificar ciertos procesos, algunas importaciones van a ser un poquito más caras, y eso pues lleva para nosotros y nos trae a nosotros un problema, porque eso nos afecta al bolsillo. Por eso siempre digo que los empresarios tienen riesgos externos como esos que no los pueden controlar, porque va a ser difícil. Si hubiéramos mandado a la jefa de gobierno, ya hubiera acabado todo, pero pues por la experiencia que tiene en Vietnam, pero pues no lo quieren mandar, ¿no? Entonces, eh, ahorita vamos a tener ese, ese, esos ajustes. Y otros problemas que también y otros riesgos que se tienen son los famosos políticos, ¿no? Riesgos políticos en donde tenemos un Estado de Derecho que está debilitando demasiado. Bueno, lo debilitan dentro del gobierno y eso preocupa, ¿no? Preocupa porque vemos a hoy día que por cuestiones de una persona que le digas alguna situación, le saques algún trapito al sol, te va a poner en la, en la, eh, ¿cómo le llaman? en la como lo hacían antes, ¿no? En la plaza pública y te va a juzgar y parece ser que mañana van a sacar el listado de todos los deudores, ¿no? O sea, violando el artículo 1 constitucional, el 16 constitucional, el 69 del código fiscal y una serie de leyes que no les interesa cumplir, ¿no? Entonces, sí, ese es un problema complicadísimo, ¿no? Entonces, vemos, pues, que en esos, esos cosas agudizantes que son del Estado de Derecho, muchas empresas, aunque no los quieren decir si sí, se están yendo los capitales. O sea, desafortunadamente está pasando. Se está yendo el capital, muchas empresas no están viendo seguridad y eso pues, nos va a volver a pegar más. Entonces, acá en Frontera hemos visto cómo los tipos de cambio también están afectando, nos están afectando demasiado y eh, tratan de controlarlo, pues de alguna manera Banco de México, aumentando tasas y viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos, y eso pues obviamente, pues va a apoyar un poco, ¿no? Entonces, desde el punto de vista externo, pues hay que ir midiendo a riesgos y hay que tener algunas acotaciones, pero viene el tema interno, ese sí lo podemos controlar, esa es una parte que se puede controlar. Y lo primero que yo veo, que se va a empezar a ver, es el tema, vamos a empezar por temas, Obviamente eh, son temas que en algún momento los voy a dar en un curso y es el tema de la famosa subcontratación. ¿sí? Aunque crean que ya pasó, o sea que la reforma fue en, en abril del año pasado, dicen ya, ya se arregló. No, señor, todavía no se arregló. Hay mucho rezago todavía, mucho rezago y no se han dado cuenta que el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación se modifica, ya es una adecuación ante esa responsabilidad solidaria que van a tener los socios por la adquisición de negocios. Entonces, una mala asesoría pudiese ser, una mala asesoría en el que esas empresas o esos trabajadores que tenían en una empresa de outsourcing o de intermediación, porque ahora sí, ya no sé, la, la verdad es tan incongruente la reforma de la ley del trabajo que por un lado te dicen que no, que está prohibido y por otro lado te dicen que sí. Y luego al final dejan ahí en el limbo una situación que se va a tomar como referencia para hacer otra vez una ilusión del pago del seguro social y una ilusión del pago de los impuestos. Eso va a pasar, ¿no? Hay una figura que está dentro de la misma ley del trabajo y eso nadie, nadie le ha dado mucha importancia, pero ahí está. Entonces, pues eso es tan interesante el tema, ¿no? Entonces, vemos esa, esa responsabilidad que va a tener eh, él, en este caso, los socios que adquieran o que hagan una, una aplicación estratégica pudiera ser para obtener que esos trabajadores vuelvan a regresar a sus empresas. Ese va a ser un problema. Y ese va a ser un mal, ese va a ser un movimiento que van a tener que analizar. Yo siempre digo, se va a tener que analizar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista tributario. Y déjame decir que también pudiera ser de un punto de vista lavado de dinero, ¿no? En algunos de los casos, por incumplimientos que pudiera generar, ¿no? Entonces, vemos pues que ese tema de la, de, de la famosa subcontratación, implementación, ha sido desastrosa. ¿Por qué ha sido desastrosa? Porque salen funcionarios a decir cosas que no tienen sentido. Y eso el empresario lo toma. Entonces, el empresario toma eso y empieza a decir que ahora una persona que tiene su taller que repara, me pasó dos casos, repara puertas esas que son eléctricas, ¿sí? Para un negocio. Y por el hecho de esa persona pisar dentro del negocio, le estaba pidiendo el REF, ese famoso, ¿no? El registro. Y dices, oye, a ver, ni me, no, no me funciona, o sea, eso no, no funciona porque yo soy el patrón y yo soy el que vengo a hacerte la labor. No, es que si no me das el registro, no te contrato, y ese es un problema. ¿no? Entonces, una mala interpretación, una mala asesoría por parte del mismo gobierno, pues hace que estemos ahorita debatiendo temas de si sí o si no, y luego se mete la PRODECON, y la PRODECON en vez de ayudar en algunos casos perjudica o empeora las cosas, y la verdad sigue siendo un desastre. Por eso, ese es uno de los riesgos que ahorita veo para el empresario, porque qué efecto tiene el tema que no esté correctamente, eh, eh, de alguna manera analizado el caso. Bueno, de acuerdo a las disposiciones legales, no podías hacer deducible el pago de ese servicio. Inclusive pudiésemos llegar, a, en algún momento, aún eh, pudiera entrar un tema de, eh, tributario que sería una operación inexistente y eso pues también me puede llevar poco a poco en el camino. A traerlo como un delito, ¿no? <ríe> catalogarlo ya como un delito, ya sería un caso muy extremo y se tenían que dar ciertas hipótesis, ¿no? Pero, pues, eso es lo que está. Entonces, al final vemos que de algo tan simple y tan sencillo puede generar una cuestión ya delictiva. Por eso es importante, por eso es que es, es de suma importancia que eh, se tome mucho cuidado si es que estuvo el empresario trabajando con una. Con una empresa de estas categorías, y en segunda, que si lo estuvo haciendo, pues tomen una decisión colegiada, digo yo, yo siempre digo colegiada, que, que tiene que ver la parte legal, la parte este, fiscal y la laboral, ¿no? Para que no, no, no caigan en alguno de estos que pudiera ser sancionado, ¿no? Ese o sería, yo creo que el primer camino, y es el primer riesgo que yo veo casi. Este casi casi de la mano. Perfecto. Segundo. Perfecto, maestro. Vemos? Sí. Dígame. Perfecto, me voy a sí. interrumpir sí. aquí por algunos saludos que tenemos aquí en Ah, eh, no, no, no, pues adelante, eh, muy importante. Eh, saludos, maestro Julio Constantino nos dice Amalio Alejo y por aquí tenemos una pregunta que creo que, bueno, se la voy a leer de una vez y a reserva de que ahorita se pueda comentar, nos dice Ana Ortega, cualquier sí. cantidad de arriba del mínimo ya tiene retención de impuestos. Es una pregunta un poquito, bueno, bueno que puede, puede dar lugar a, a, bastante, a bastante comentario. Ahorita estamos, bueno. a, a, a, ahorita estamos hablando del tema de, eh, de los riesgos del empresario 2022. Me, me, me gusta bastante la parte que inició el maestro desde una perspectiva... Tanto social voy a, a referirme con el tema de la guerra que estamos viviendo, una perspectiva también ya nacional con respecto a lo que está ocurriendo en México y lo fue aterrizando ahorita en una primera perspectiva con respecto a la subcontratación, ¿no? Lo que pasó ahí con el REPSE, lo que pasa ahí con algunas cuestiones operativas de los proveedores, de los clientes, que como lo dice el maestro, pues... A veces te dicen, si no traes tu registro, yo no te contrato, ¿no? Oye, pero pues mi contador, mi asesor me dijo que yo no estoy obligado, no, pero pues ese es mi requisito, ya es mi, a mí mi contador o mi asesor me dijo que si no lo traes, yo no te puedo contratar. Entonces, en aquel 23 de abril del decreto que salió para efectos de, de lo de la reforma, en este caso del outsourcing, las reformas a la ley federal del trabajo, eh, reformas laborales que tuvieron repercusiones de índole fiscal, de índole de seguridad social pues yo creo que nos enfrentamos a, a muchas a muchos retos que tuvimos por ahí del año 2021 y como lo manifiesta aquí el maestro Julio, pues todavía los tenemos en este año 2022, todavía seguimos con esas repercusiones que trajo este este decreto que nos quitó en algún momento como tal la subcontratación de personal, pero como lo comentó, pues nos dejó otra subcontratación de dos cosas, de servicios especializados o de obra especializada. Entonces, eh, me voy a permitir aquí, como, como siempre eh, hago las referencias en este programa, pues dijeron dijo mi mamá que siempre no, primero no, y luego que sí. Entonces, pues yo creo que son algunos retos a los que se están enfrentando tanto los contadores, los asesores, como los empresarios. Eh, y eh, tenemos esos, esos comentarios. Médol, eh, Melody Villafuerte también dice, siempre es un gusto escucharles, nos comenta Melody eh, César Caballero, buenas noches y saludos y pues son los saludos que tenemos hasta el momento en nuestras redes sociales Maestro, eh, disculpe la interrupción le, le, le dejamos la palabra para, para sí, seguir con estos este segundo reto o riesgo que tenemos ahí de los empresarios 2022 Y fíjate Carlos que muchas gracias a todos los que nos están siguiendo este, hay otro que también se ha perdido digo, se ha perdido porque nadie, le está, nadie lo está hablando y son el tema de los esquemas reportables. Mira, es un tema que ahí se quedó, o sea, nomás eh, fue la reforma, se dio el curso, de hecho yo di el curso de esquemas reportables y yo les dije, cuiden las operaciones que tienen en las empresas, analicen todas las operaciones y filtrenlo con lo que establece el artículo 192. Del código, si hay uno va desde 50 mil pesos hasta 2 millones de pesos, tipo de el, la categoría de la sanción, ¿no? O sea, si es porque no la entregaste, la entregaste eh, que, que te faltó un número o el número no lo puso, etcétera, ¿no? Hay algo interesante en el artículo 199. El 199 dice, se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal. Entonces, primer elemento que se tiene que analizar. Para que haya esquema reportable, se tiene que generar un beneficio fiscal. Y eso cómo es, cómo se genera el beneficio fiscal. Entonces ahí me tengo que ir al artículo 5 del código. Ah. Y el 5 del código me, de me establece cómo se genera el beneficio fiscal. Pues aquel que difiere, este, aquel que haya una, un diferimiento, una eh, exención, se los leo básicamente de manera directa, de aquí del 5A del código, este, y que obviamente eh, es aquel que reduce, elimina o difiere temporalmente una contribución. O sea, son tres elementos que hay que analizar. Entonces, ¿qué tengo que ver? A hoy día los empresarios, digo, me han llegado varios, quiero que me hagas, este, este, tengo esta empresa y, y, y quiero que me hagas, este, como casi, casi magia, ¿no? Uh -huh. Entonces le digo, no, a ver, espérate, o sea, no es por ahí. ¿Sí me explico? El tema es que tus obligaciones son las siguientes, si ustedes tomaron la decisión de constituir una empresa de esas características, la verdad no se puede hacer mucho. Y aparte de tu, tu labor, tu, tu, tu actividad, pues hubieras formado mayor beneficio. Pero como van directamente con el notario, el notario lo único que sabe hacer es SA o SDRL o SC. No sé no, no conoce otro tipo. Y si las conocen y las hace porque les hace más, como que se les hace más complicada. No lo sé. Entonces viene y, este, y, y, y empieza hacer eso, ¿no? Entonces, eso es ese primera, el primer punto es que es un esquema reportable si genera directa o indirectamente un beneficio fiscal, número uno. Y dos, dice que tenga alguna característica siguiente. Y aproximadamente eh, son 14 fracciones que hay que analizar cada una, pero me voy a centrar en una, que es la fracción sexta dice operaciones con partes relacionadas y volvemos a lo mismo. Para el 2022 se reformó el artículo 90 en su penúltimo párrafo, el 179, el 180, el 76 del, de la ley de impuestos sobre la renta que habla de partes relacionadas. Y entonces quitaron las referencias donde ya no se ocupaba documentación para poder este, demostrar que las operaciones fueron entre partes independientes y adicionaron ciertos, eh, ciertas eh, reglas, se pudiera decir, para que las, los dos contribuyentes que puedan, o que están en el supuesto de partes relacionadas, puedan cumplir. Y eso, pues obviamente, eh, abrió la puerta y dices, a ver, permítame, fíjense, estoy yéndome de uno y ya me brinqué a otro riesgo que tengo, que son las partes relacionadas. ¿Y por qué me voy ahí? Fíjense, es algo muy curioso. Establece el mismo artículo eh, 199 en su fracción sexta, que cuando va a haber esquema reportable, cuando hay activos difíciles de valorar. Y un activo difícil de valorar va a ser parte de, de, de una de las características que sería que se tendría que reportar, pero hay otros que llaman más la atención. Dice, la transmisión, inciso C, la transmisión y conceda el uso goce temporal de bienes sin contraprestación. Y esto es muy común. ¿Y qué es lo que pide luego el, el contador? Empieza a decirle, el dueño es, es eh, uno de los socios de la, de la empresa, es dueño del inmueble, donde está constituida la, la sociedad, donde tiene su domicilio fiscal, donde es la, la principal administración y qué es lo que hacen para salir del paso consíguete un contrato de de comodato, comodato. y que el socio le presta a la empresa así el famoso comodato pues a ver tengan mucho cuidado porque eso genera partes relacionadas aparte de que es parte de a la persona que no está recibiendo una contraprestación y eso eh, eso por eso ya lo, lo, entonces ya no lo puedo hacer Dicen, ya no lo vamos a poder hacer. Digo, no, sí lo puedes hacer. El problema es que si lo vemos desde el punto de vista de negocio, ¿tú crees que una persona que es dueño de una empresa por su buena gente va a decir le ¿presto mi inmueble para el negocio? No, va a haber una forma de sacar dinero de la empresa. Y entonces se tiene que analizar las partidas de los, de los gastos, de qué es lo que está, qué es lo que está gastando. Y por lo regular, siempre cuentas que se inflan mucho, le digo, son cuentas que, de, que ahí están, son los gastos de viaje, los viáticos, o los gastos de representación, o inclusive si en la balanza utilizan la cuenta de no deducibles, también se infla. Entonces, ¿de dónde está sacando la famosa que te presto? Lo está sacando por ahí. Entonces, es, es, es, ese tipo de riesgos son los que no debe de caer con una asesoría o una mala asesoría. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, a ver, si es dueño del negocio, señor, no yo del inmueble se le renta a la empresa, punto. ¿Qué tengo que hacer? Pues tener un estudio, ver los valores de mercado y poderlo rentar a la empresa y tener recursos. Y así ya no está cayendo en el juego. Esto es muy común, este, Carlos, es muy común que exista esta parte de esos... De esos este de esos que yo presto a la empresa para que no es que va empezando. No, o sea, tuviste que hacer una proyección financiera, debiste proyectar tus ingresos, debiste proyectar tus costos y en esos costos debiste haber introducido este, este costo que es la renta, propiamente dicho, ¿no? Entonces, eh, también o, otra de las cosas que se van a empezar a dar es la reestructuración empresarial. Y la reestructuración empresarial, pues, se va a abrir en dos frentes. ¿Cuál es el primer frente? El esquema reportable. Y el segundo frente va a ser la reforma que tuvimos ahora con este, las operaciones relevantes. ¿Y, y cuáles son ese, esas operaciones relevantes? En el caso de fusión, decisión, en el caso de enajenación de acciones a costo. Estos son los frentes que se van a empezar a abrir. Imagínate ahorita querer hacer una fusión por reestructuración de la empresa, y luego se va a abrir otro frente, porque así lo reformaron, la razón de negocios famosa, ¿no? Entonces, fíjense todos los frentes que se abren en una operación de reestructuración empresarial. Entonces, sí tenemos que ser muy conscientes que al estar abriendo los frentes, tengo que estar pensando, de, por ejemplo, a ver si esa fusión o esa reestructuración me va a dar como resultado un esquema reportable. Y si sí si me va a dar el esquema reportable, aunque las reglas de resolución miscelánea me dicen que son hasta 100 mil pesos, 100 mil, 100 millones creo que son, 100 millones, eso no quiere decir que, que no va a haber una obligación, ¿no? Va a haber una obligación que se tiene que hacer, ¿sí? Específicamente es eso. Entonces, sí hay que ser cuidadosos en, en, en los frentes que está viendo a la hora de hacer una asesoría, en donde los riesgos que se tienen en una fusión-decisión de la responsabilidad solidaria, de, en una, que no se concrete correctamente en el caso de, de una fusión, que no se haga eh, en la auditoría previa, antes de la fusión o antes de la decisión, el dictamen, no el que maneja la reforma, que es el dictamen-decisión de no o el de fusión, sino el dictamen previo para depurar partidas en el capital, en el balance, y que a la hora de fusionarlas no cambien las cuentas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, entonces estaría incumpliendo lo que establece el Código Fiscal de la Federación y se considera enajenación. Y entonces, imagínate, de algo que pudo haber sido, que me pudo haber salido gratis, ahora voy a tener que pagar impuestos. Entonces, no hubiera hecho la fusión, ¿no? Yo veo que esos son, son, este, esos son los temas, ¿no? Entonces, claro, claro, claro, maestro. Eh, pues bastante. Esta parte que nos comenta de, de reestructuras corporativas en, en la generación de costo fiscal, eh, precisamente tratando o buscando en la reforma del año 2022, ya la que estamos viviendo, precisamente se incorporaron algunos requisitos, también por ahí se incorporó dentro del, del 27 de renta la parte de la, de la razón de negocios. Yo creo que la autoridad en algún momento, y por ahí también lo los sostiene por ahí, eh, me parece la segunda sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en alguna tesis a la que se refiere sobre la razón de negocios, que en algún momento la utilizó precisamente solamente para materialidad, para efectos del 69B, para efectos de determinar las operaciones inexistentes hace algunos años, pero ahorita en esta reforma de 2022 precisamente... En estas cuestiones de enajenación de acciones a costo fiscal, de restricciones corporativas, de algunas otras cuestiones que representan que existe una razón de negocio, ya la autoridad las pone como requisito. Y quedan como una facultad discrecional, me voy a permitir decirlo así, de la autoridad, de determinar si existió o no existió una razón de negocios. Porque, ¿sabes que Si a criterio de la autoridad no existe una razón de negocios, entonces te voy a condenar, vamos a llamarlo así, te voy a condenar, ejemplo, al pago de esas contribuciones o en este caso de esos impuestos que genera una, eh, una adquisición, una fusión, una exisión eh, de sociedades en el caso de lo que corresponde al costo de las acciones que se están enajenando. También hubieron algunas modificaciones por ahí a lo que se refiere el concepto de enajenación y las excepciones a enajenación a las que se refiere el 14 y el 14B del Código Fiscal de la Federación y precisamente también les incorporó el concepto de razón de negocios, que cuando la autoridad detecte que no hubo razón de negocios en esa eh, fusión o exisión se va a considerar como tal enajenación y al considerarse enajenación pues lógico va a ser sujeto de todas aquellas situaciones jurídicas o de hecho previstas en la norma como lo refiere el artículo 6 del mismo código pues bastante interesante eh, maestro voy a ver si tenemos por aquí algunos otros saludos dice um, Ana Ortega al menos cumplir con la retención del arrendamiento Ana Ortega igual que nos preguntó ahorita sobre el tema de de, del, mínimo. Ajá, del mínimo, del mínimo, Ana Ortega. Entonces, pues, maestro, le sigo dando la palabra para efectos de continuar aquí con, con nuestros riesgos que, que enfrenta el empresario en este, en este año. Fíjate que tocaste un tema de razón de negocios, te digo, es parte del libro. Este, eh, el, el concepto que meten o que introducen a la, a la reforma del 2021, 2020-2021. En el tema del 5A, es un concepto, propiamente no un concepto que se va a adecuar al criterio del Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa. ¿Por qué? Porque se sale de toda, de toda aunque lo pusieron en la exposición de motivos ese criterio, se sale de toda órbita. ¿Por qué? Porque ese es, es un concepto que está dentro del 5A, que viene desde el derecho anglosajón. Y acuérdense que en el derecho anglosajón, eh, aparecen las teorías o las doctrinas que se le llama de la sustancia económica, son las doctrinas de la sustancia económica, y entre esas doctrinas está la de la simulación de los actos, las de eh, el propósito de los beneficios, el propósito de los, este, eh, bene el, el, la los propósitos de los negocios, este, sustancia económica, eh, y hay otros que se han desarrollado en Alemania, en Dinamarca, que no son muy conocidos. El detalle y el problema que cuando pues, tienen traer un concepto del derecho anglosajón y quererlo meter a fuerzas en México, va a traer ese, esa situación, ese problema. Nuestro derecho no es, y no todavía hasta hoy día, aunque lo quieran, de, aunque quieran decir que sí, pero no en con el derecho anglosajón. ¿sí? tenemos una mezcla de derechos entre francés, alemán, entre derecho este español. Inclusive han hecho copias de derecho español, como es la responsabilidad de las sociedades, eh, de las personas jurídicas, de las personas morales. Eh, han traído de varios derechos y lo han lo han querido acomodar en nuestro propio derecho y traer un concepto de un derecho que es anglo anglojajón como lo tiene Estados Unidos, no embona, o sea, no embona. Y, es, y eso va a traer aparejada una serie de juicios, porque eso va a ser muchos juicios. ¿Y por qué vamos a traer juicios? Primer, primer caso, la autoridad dice, esta operación, esta decisión, carece de razón de negocio. Me hay que preguntar, ¿por qué? ¿Por <risa> qué? Primero, funda mi motívateme. ¿Por qué? Por tal situación. Muy bien. Dices que carece de razón de negocio, la decisión, la operación, y vamos a, y luego lo que te va a decir, vamos a recaracterizar. Porque el 5 habla de la recaracterización de operaciones. Y entonces eso, ¿a dónde me lleva? Aquí una facultad meramente discrecional, obviamente va a ser muy discrecional, van a someter a un comité que hasta el día de hoy, ese comité que es de la Secretaría de Hacienda y del SAT, no tiene facultades, ¿sí? No hay facultades. Entonces, las resoluciones que dé ese comité y, por, y no han modificado la ley orgánica de, eh, eh, en principio, la ley orgánica de la Administración Pública Federal con el tema de las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en segunda, su, su reglamento interior, su, su parte interna de la Secretaría de Hacienda para adecuarla a esta modificación del artículo 5A del código. Entonces eso se va a poner interesante a la hora de, de dirimir, ese es, una, ese, es un, ese es un primer tema. Segundo, la persona que va a tomar la decisión de decir que mi operación carece de razón de negocio, qué capacidad técnica especializada tiene, ¿por qué? Porque no es lo mismo hablar de una taquería que está aquí en la esquina, hablar de un restaurante como, por ejemplo, el Tox, ¿no? O X restaurante de, de, de cadena nacional. Es decir, querer comparar una cosa con otra, aunque tenga la misma actividad, que sea, una, que sea el mismo restaurante, pero las capacidades son diferentes, las cantidades eh, son diferentes, los valores de los activos son distintos y la dinámica económica es diferente, no la puedo comparar. Entonces, si una persona que está supongamos que sea del ramo restaurantero, considera que el restaurante, el pato feo S.A.S.B., las operaciones que realizó carecen de razón de negocio, tomando como parámetro una cadena, no puede ser. ¿Sí me explico? Entonces, y querer decir que se va a recaracterizar la operación por los parámetros que están tomando, no va a ser, no va a funcionar. Entonces, un elemento, fíjense bien, un elemento de los tributos que va a ser la base tributaria está en manos de la autoridad. Está en manos de ella. ¿Por qué? Porque ella va, ella va con el pretexto, porque va a ser un pretexto de decir: esta operación que tú realizaste con tal proveedor, o esta operación de fusión, o esta operación de escisión, carece de razón de negocio, por lo tanto, recaracterizo y me pagas el impuesto. Y en el otro de los casos, recaracterizo y. Lo que tú considerabas que la deducción no era tanto, no es así. Y ahora me pagas el impuesto que dejaste de pagar. Ve qué, tan, qué, qué delicado es esto. Entonces, ¿y ahí qué es lo que puede suceder? Bueno, ahí el empresario en principio va a tener que pagar de entrada la el, el impuesto que dejó de pagar o el impuesto que se le recaracterice y se va a tener que ir al juicio. O se va al juicio, garantiza... Y tenemos una posibilidad que dentro del juicio se gane esa situación o en su caso, pues, paga, ¿no? Pero pues ahorita, como está la situación, no creo que vayan a pagar una cuestión por un berrinche o por una inexperien inexperiencia de las personas que vayan a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, fíjense qué difícil, difícil es esta cuestión en cuanto a determinar quién o qué es la razón de negocio. Por eso... En lo personal nosotros en el libro consideramos pues desde la concepción del derecho inglés, porque obviamente es viene del derecho inglés, viene de mucho muy atrás este tema de la razón de negocio o la cláusula antielusión, a su vez eh, pasando por la por la OCDE e irnos allá al procedimiento administrativo, considero que una herramienta importante para el empresario es la parte financiera. La razón de negocio no puede estar nada más embonada con el tema legal. Probablemente en el tema legal vamos a poder tener buenas, eh, buenos eh, resultados, pero ya irte al tema más de fondo, que es la parte financiera, pues hay que buscar las herramientas para decirle a la autoridad, fíjate que yo sí buscaba el beneficio económico, que, que la situación no se dio, pues no es mi problema, ¿no? Este no fue mi problema, Eso son cuestiones ya muy económicas. Primero tenemos un problema de pandemia, un problema pandemia que en muchos de los proyectos que se tenían de 2019 se cayeron. ¿Por qué? Porque las economías se cerraron. Y ahí no me vayas a decir que no tengo razón de negocio porque hay elementos que lo puedan sustentar. Pero ahora que de alguna manera, entre comillas, ya tenemos una economía propiamente dicha, Dicen que ya se está abriendo y que en muchos lugares ya está en semáforo verde, que ya hay flujo económico, no deja de haber tensión, ¿sí? No deja de haber tensión. Yo en lo personal, que estoy en la frontera, acá el tema, aunque pareciera que en la frontera no hay tantos problemas, hay demasiados, ¿sí? Hay demasiados, ¿sí? Entonces, la, la inseguridad, y, pues acá, acá no se ven como los videos de Michoacán, ¿verdad? Pero acá también... Eh, diario hay tres, cuatro que quién sabe dónde están, ¿no? Y ahora que entraron todos a la escuela en esta semana, pues se va a empezar a abrir todo el tema de los eh, robo de niños también, que se da mucho, ¿no? Eso es algo social que está aquí en la frontera, ¿no? Pero eh, considero pues que eh, esta parte, esta parte que, que tiene que ver con el procedimiento administrativo que va a encaminar al tema de razón de negocio pues nos va a meter en, nos van nos va a meter en muchos problemas y te voy a decir por qué vamos a poner eh, déjame ver aquí tengo el libro bueno tengo el el que como le dicen el el proyecto final pero va a haber va a haber partidas partidas contables que, que vamos a que vamos a tener ahí problemas para poder determinar si hay o no hay una razón de negocio en el libro yo pongo ejemplos como por ejemplo las cuentas, el inventario, ¿no? Tenemos el inventario. Si partimos de las normas contables, el beneficio económico o un activo tiene que generar recursos, tiene que generar ingreso. Los activos tienen que generar ingreso, que es el beneficio económico que va a generar ese activo, entendiéndose el activo por las partidas que están en el activo, ¿no? Como puede ser eh, eh, propiedad planta y equipo, inventarios, cuentas por cobrar, cada una de esas cuentas me tiene que generar un recurso, me tiene que, me tiene que generar un, un, una entrada de dinero. Bueno, tengo el inventario, de acuerdo al inventario como tal, yo considero que vamos a tener un problema, ¿Por qué? porque Porque eh, el inventario, de alguna manera, dependiendo la, la dinámica de la empresa, y si tienes buena o mala administración, vamos a ver que el inventario puede traer un riesgo de pérdida de deterioro. ¿Y cómo se va a dar la pérdida por deterioro? Simple y sencillamente, si el administrador que tuve compró de más, tengo un inventario y la dinámica o la rotación de inventarios no es como la que traía hace el año pasado o hace dos meses, ese inventario se me quedó ahí el tiempo, mayor tiempo, y eso que me genera pérdida. Yo teniendo un inventario más de 30 días, dependiendo mis ciclos, porque ahí tiene que ver mucho el ciclo del negocio, si dentro del ciclo del negocio mi inventario dura más de 30 días, ya estoy perdiendo el día, al día 1, posterior al 30. Entonces sigo perdiendo. Cada vez que el inventario se quede ahí y no lo venda, se está perdiendo, estoy perdiendo, estoy perdiendo dinero. Entonces... ¿Qué va a pasar si tengo una mala administración en el tema de inventario? La, la, la parte que, eh, que, es, que, que se supone, la parte que se supone que iba a ganar en un periodo, que iba a tener un beneficio económico, que iba, que iba, a, tener, este, que iba a tener una entrada de dinero, o pues, sea, recursos económicos. Eh, es un Dice aquí la definición, es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos en el futuro, ¿no? Los activos, ¿qué pasa si por una mala decisión? No los tengo. Y eso me va a llevar a qué? Me va a llevar a que la empresa tenga que reconocer en sus estados financieros que ese inventario perdió valor. Ajá. Uh -huh. Y si la autoridad a la hora de aplicar el artículo 27, fracción 20, que me da la posibilidad de que ese inventario lo pueda deducir en el ejercicio como deducción, obviamente estoy hablando de, de temas fiscales, cuidando los requisitos que me da el reglamento para poder accederlo y me diga la autoridad, no, carece de razón de negocio. ¿Por qué? Ah, porque te, te fuiste por el beneficio fiscal y no es así. Porque uno busca el tema financiero al principio. Si mi inventario, si mi rotación de inventario era de menos de 20 días o de menos de 30 días, ¿cómo es posible que por una mala decisión que tuve por el cambio de administración, por lo que ustedes quieran, o por el tema de pandemia, me está generando esta, esta deducción adicional? Y eso no quiere decir que yo la anduve buscando. Yo no anduve buscando que el inventario se me quedara ahí se ¿Sí explico y eso es, es, es esos pequeños detalles que están en el libro que yo los, los está lo, los explico o sea si hay razón o no razón de negocio inclusive les pongo registros contables de eso si hay o no razón de negocio y cómo de alguna manera se puede este, decirle a la autoridad hey, si hay razón de negocio los los problemas financieros o los problemas administrativos, eso es, esto es lo que es el resultado de ello y te puedo hablar de eso, te puedo hablar de las cuentas por cobrar te puedo hablar de las propiedad planta de equipos y muchos tienen ese problema que no es controlado por uno que puede ser malas decisiones que me va a llevar a generar una deducción adicional y esa deducción adicional yo no la estaba pidiendo ni mucho menos, sino que se da por una circunstancia una circunstancia de negocio. Yo le ponía a una empresa de construcción, compra la maquinaria, le va a trabajar a gobierno, este, compra la maquinaria que le está solicitando, hace toda la inversión y a la mañana dice, te cancelo el contrato. ¿Y qué va a hacer con toda esa maquinaria si no la ocupa para lo que él quiere? ¿La regresa? ¿O qué va a hacer con ella? Ahora, si la regresa, obviamente va a tener una pérdida, porque acuérdate que una maquinaria, aunque sea nueva, al momento de cruzar la puerta de la empresa, del proveedor, pierde el 25%, así de sencillo, rápido, un vehículo que cruza la puerta de la agencia, o una maquinaria que sale de la, de la empresa, ya perdió el 25%, entonces decirle a la empresa, te voy a regresar, te voy a regresar la maquinaria, ya te aparejada aparejado una pérdida, eso no lo anduviste buscando tú. Esas son las cuestiones de negocio. Y eso ha pasado con personas de la construcción acá en la frontera que le empiezan a querer trabajar a un municipio, les exigen cierta maquinaria, la persona se endeuda, la persona entra y por tarde que dejará el contrato para tener a su gente trabajando, a la mañana dicen no hay contrato, se cancela. ¿Y qué haces con la maquinaria? ¿Qué haces con la deuda? Lo único que quieres es que tu deuda se haga chiquita y dices, te la regreso, no la usé, sí, pero ya perdió. Al momento, sí, a mí me debes esto y me pagas estas cosas. Son ese tipo de riesgos que va a tener el comerciante y que esos riesgos se van a ir reflejados en un tema impositivo. no Y otras eh, otro que estamos, que la verdad está de remate, digo, está de remate porque... <ríe> Es el tema del 69. Es un tema de remate. ¿Por qué? Porque aunado a lo que se reformó en el artículo 27 en su fracción tercera con el tema de las gasolinas, que ahora hay que Ajá. estar revisando que, el, que la estación de gasolina, su, su, permiso. Su, su permiso esté vigente. O sea, ahora sí me metes el trabajo a mí. Fíjate, fíjate qué problemas se están metiendo. Este es un problema serio, ¿eh? es un problema serio que no lo han visto por ciertas, eh, por ciertas personas. Se modifica el 27 en su fracción 3 y yo me, me puse a pensar, dije, bueno, ¿qué es lo que están buscando con esto? no O sea, ¿qué es lo que buscan con estar revisando las patentes? Acuérdense que en México tenemos un problema que se llama huachicol y se llama este, que ya va a salir una investigación por ahí, que están, eh, que la verdad, este, no sé de dónde jalaron toda esa información, pero también hay importaciones de gasolina de Estados Unidos para acá, que no, que no pagan ni un quinto de impuestos, y esa, y esa gasolina llega a estaciones de gasolina y se vende sin así, sin nada. ¿no? El problema que yo le veo. Carlos, el problema que yo veo es que al modificar las disposiciones que tienen que los delitos se activan, cierran. Bueno, de acuerdo a lo que establece el código, eh, hay, eh, hay delitos que que van encaminados eh, en principio, a la enajenación, el 111 bis del Código Fiscal de la Federación se modifica y aquí el delito va, va enfocado, eh, te, te lo comento, va enfocado a la estación de gasolina cuando dice, eh, bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? Hay muchas hipótesis. Entre tantos que no cuente con control volumétrico, que en su sistema no esté certificado, que esté pidiendo comprobantes y esté listado el 69B, que fabrique comercialice cualquier sistema para este tipo de empresas, que no esté certificada la operación y el funcionamiento, que no, eh, que proporcione a las autoridades información falsa de tres a ocho años de prisión. Bueno, ahí no hay tanto problema. ¿En dónde viene el problema? Que el mismo artículo 111 11 dice se pondrá se impondrá una pena de prisión de 6 a 12 años quien enajene hidrocarburos. Es decir, que esas personas que están importando este tipo de hidrocarburos, que son los empresarios, y eso yo en Baja California audité a dos estaciones de gasolina y la verdad que aprendí mucho de ellas. Si están enajenando hidrocarburos y su permiso está cancelado, o sea, lo tiene cancelado, no está autorizada para vender hidrocarburos. Entonces, primer problema, seis o doce años de prisión. Pero ahora viene otro, Carlos, la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, acá también hay sanciones que meritan cárcel. Y el problema es que acá el, el, la, la punibilidad va encaminada dependiendo los litros enajenados. Entonces, ¿qué traemos? Que si, que si vendiste de 300 litros, pues te van a poner de 4 a 6 años. Si son arriba de 300 litros, pero menos de 1,000 litros, de, va a ser de 6 a 10 años. Si son de 1,000 litros y, as, y menor de 2,000, 10 a 12 años. Y si son de más de 2,000 litros, estamos hablando de 12 a 17 años de prisión. Entonces, ¿cómo se le llama esto en el derecho penal? Concurso de delitos, porque traigo un delito tributario donde también tengo cárcel y tengo este delito también que está en esto, que no están conectados, o sea, en el Congreso, y no se acordaron que acá también tenemos penas y que si hubieran hecho una referencia, los que enajenan este hidrocarburos o petrolíferos, de, pues, ilícita, se les aplicará lo relativo al artículo 9 de la ley federal de prevenir y sancionar los delitos cometidos en hidrocarburos. Entonces este, este, esta área que tiene que ver con hidrocarburos, hay que tener mucho cuidado, les voy a decir por qué, porque si usted está comprando gasolina de una, de una estación que no está autorizada, está comprando algo ilícito, ¿Sí? Entonces, fíjese todo el rollo que se va a meter si no están poniendo atención en eso. Ahora bien, esa labor no es del contribuyente, esa labor es de la autoridad, pero se la está transfiriendo al contribuyente. ¿Y qué ha pasado en los últimos años, Carlos? En los últimos años, lo que ha hecho la autoridad, le ha mandado al contribuyente a ser el, el, el, el que esté supervisando. Ya me lo hizo con los domicilios. Ya me lo hizo con el proveedor. Salió una promoción hace como tres años que de, ahí en el, en el Twitter del SAT dice visita a tu proveedor que sí exista. A nosotros qué carambas tenemos que andar haciendo eso. Eso tiene que hacer la autoridad. Después, la opinión de cumplimiento. Entonces tienes que sacar la opinión de cumplimiento y ahora todo el mundo te la pide. Si no le das la opinión de cumplimiento, no te paga o en algunos casos te coacciona, dame la opinión de cumplimiento, aunque yo me he peleado mucho, Les pues he dicho, saben que lean bien el 32D del código, y ahí no habla de cuestiones de que si no te la doy, no me pagas, Ajá. esas son cuestiones <coughs> actuales, no que no tienen nada que ver con una, con una cuestión fiscal, pero lo han tomado así, y así sucesivamente, Carlos, la autoridad le ha estado pasando la bolita al contribuyente, al empresario, y el empresario calladito, porque no dice nada y mientras no me digan obligaciones que le corresponden a ellos y no al empresariado y los va a meter en un problema del que te estoy hablando o sea, imagínate lo que se va a desenrollar si esa persona confiada que llega y echa gasolina a su flotilla resulta que el permiso se lo cancelaron entonces, ¿qué pasó con toda la gasolina que compré? ¿Y qué va a pasar con la estación de gasolina, toda la gasolina que vendió? Como no es claro el delito, como no está muy clarificado el delito, dice Enaje en ajena hidrocarburos o petrolíferos de procedencia ilícita, el hecho de que tu permiso esté cancelado, que no tengas un permiso, todo lo que estás vendiendo es de, es, es de se, se presume que es de procedencia ilícita, salvo que tú lo demuestres que no es así. Pero de entrada es de procedencia ilícita. Y fíjate que se pone interesante. Ahora bien, otro tema que se va a agudizar también, y es el reciclo. Claro. El famoso reciclo. ¿Sí? Mira, años atrás, eh, el famoso RIF o el repeco, cuando fue repeco y RIF, eh, Convivían con salarios, tenían una convivencia, ¿sí? Podías tener esos salarios, podías estar en repeco, podías tener salarios y podías estar en rif, ¿no? Bueno, este año Recico no fue la excepción, tiene la misma característica, tiene salarios, puede estar en Recico. Y en su tiempo, el empresario, ¿qué hacía? El empresario cuando... Tiene, cuando le empiezan a cerrar las puertas para el tema de las deducciones, busca la forma de hacerlas. Una de manera ilegal y otra planeando bien sus operaciones como debe ser. Pero cuando le abren la puerta a la manera ilegal y nomás le abres así poquito la puerta, es pues como a veces, este, abres la puerta poquitito y se salen los niños, no salen corriendo, uh -huh. ya, no, ya no se quieren regresar, quieren estar, ¿no? Entonces pues tú el empresario le abres poquito la puerta, él sale corriendo, sale corriendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que les abrieron la puerta cuando eran repecos y cuando eran RIF, y decía, y esto obviamente yo lo revisé y yo les dije, no puede ser. En la mañana tiene un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde como trabajador, y resulta que esta persona regresa a las 4 de la tarde y le factura como RIF. O les daba comprobante como repeco también. Les facturaba como repeco. Entonces, a ver, a ver, a ver. ¿Este qué es? ¿Tu trabajador? ¿Es tu trabajador o es tu prestador de servicio? Y ya las explicaciones que te empiezan a dar, ya se las saben todos. Empieza con que el presidente tiene la culpa. Empiezan con que eso y al final el que tiene la culpa es ellos porque no planean bien sus operaciones. Eso, Carlos... Ahora la autoridad se dio cuenta y modifica el artículo 108 en su inciso J y dice simular una prestación de servicios profesional independiente a que se refiere el título 4, capítulo 2, sección 4, del impuesto a la renta, respecto de sus trabajadores. Entonces ya les quitaron, o sea, ya se dieron cuenta que en la mañana era trabajador y en la tarde era factura y en la nómina aparece su nombre y en las facturas también aparece todo eso que esté haciendo el contribuyente con esas características puede caer en esta hipótesis y se considera un delito de defraudación fiscal de acuerdo al artículo 108. Esa es la confianza que le dan dando al contribuyente. ¿Cuál es la otra confianza que le dan al contribuyente en ese famoso reciclo? El famoso comprobante fiscal. Ese también es un problema. Por eso a veces, yo siempre digo, cuando hagan una negociación, y tú eres, tienes esa categoría con RECICO, régimen simplificado de confianza, y ya sea una persona física o una persona moral, tengan mucho cuidado cómo, cómo realizan el contrato de la prestación de servicios o de la compraventa o del arrendamiento, porque pueden, pueden este, convivir esas tres actividades, el contrato, cómo lo van a elaborar. ¿Por qué? Porque tienen que meter una cláusula que hable de la cancelación de ciertas operaciones. Es mi opinión. ¿eh? ¿Qué deben de tener? Y, qué debe, ¿Y cómo se van a comunicar si se cancela ciertos comprobantes? ¿Qué elementos, etcétera? ¿Por qué? Porque la reforma que habla el artículo, 100, el artículo 113, creo que es el... Si, no me, si la memoria no me falla es el F, si no ahorita, ahorita lo checo, creo que es el ciento, sí ciento, 113F si la memoria no me falla que habla del delito sí 113F último párrafo dice fíjense fíjense cómo está redactado se considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 109 fracción primera uh -huh. primero que nada el 109 fracción primera tiene cuatro hipótesis son cuatro hipótesis totalmente diferentes, ¿sí? Y, y ahí se les barrió, pero bueno. ¿Cuándo los contribuyentes cancelen comprobantes digitales, aun cuando el receptor haya dado efectos fiscales a los mismos? Bueno, hay que analizar en qué momento va a suceder eso, ¿no? En qué momento lo va a suceder. Pero, si la persona ahorita me un comprobante en el mes de enero, Supongamos que en el mes de enero emite comprobante el, este contribuyente, llega el mes de febrero, ya pasó la fecha de la declaración, ya presentó la declaración y al empresario se le ocurre, hey, cancélame el comprobante de aquel mes, porque es muy común. ¿eh? ¿Por qué? Porque te equivocaste, mira aquí, te equivocaste, ¿no? Ok, accede, se cancela y esta persona no corrige la declaración. Uh -huh. Le sigue dando efecto fiscal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice la autoridad, ah, ese es un delito de, de defraudación fiscal. De acuerdo al artículo 109 fracción primera, ahora la pregunta, ¿cuál hipótesis? Porque el 109 fracción primera del Código Fiscal de la Federación, déjame decirte que maneja cuatro hipótesis. Son cuatro hipótesis normativas que están en el 109 fracción primera. Y de las cuatro, no veo por dónde, eh. la verdad no, no sé, no sé por dónde quiere ir. Fíjate, primera hipótesis que aparece, que consignen declaraciones para efectos fiscales, deducciones falsas. Esa es la primera hipótesis. O sea, ¿cómo va a determinar la autoridad que es una deducción falsa? Para efectos del Código Fiscal de la Federación del 109 de Fracción Primera, en esta hipótesis, salió un criterio de la Corte, dice, ah, una deducción falsa es aquella cuando la persona utiliza ciertos artilugios para, para este, simular actos jurídicos, porque también existen las deducciones indebidas. ¿Y cuáles son las deducciones indebidas? Cuando se deducen conceptos contables, dice la norma. Entonces, una deducción indebida no genera delito, la que genera delito es la otra. ¿no? Bueno, ¿me va a sancionar por esa hipótesis? No lo sé. Segunda hipótesis, que consigne las declaraciones para efectos fiscales ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos. Esa es una segunda hipótesis. Eh, a ver, vamos a ver si sí si, si da y si sí si, si da, la autoridad tendrá que determinar o tendrá que fundar y motivar en qué momento yo acumulé ingresos menores. Tercera hipótesis, que consignen las declaraciones. Que presente para efectos fiscales, valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. Esa es una tercera hipótesis. La cuarta hipótesis es el que habla de la discrepancia fiscal. Cuando no se consigue, cuando no la logres, este, eh, no la, no, el, conforme al procedimiento, no la puedas demostrar, ¿no? Esa obviamente no me la van a aplicar, pero tengo tres que me pongo a pensar por dónde se va a ir la autoridad. Entonces, pues fíjense qué difícil es empezar a ver que un régimen, que se supone que era de confianza y que es muy facilito, te puede traer dolores de cabeza, te puede traer dolores de cabeza. ¿eh? Te puede traer dolores de cabeza ¿no? no sé si hay más ahí del público, más este, saludos sí. o quejas. Claro, claro, este maestro. Tenemos un, un comentario aquí de Ana Ortega, nos dice, y continúa el terrorismo tributario con la definición de la autoridad de razón de negocios, depender de una opinión y con desconocimiento de mi organización, nos comenta aquí Ana Ortega. Pues bastante interesante, maestro, sus, sus comentarios, estos riesgos que enfrenta el empresario, yo creo que nos llevó de la mano en situaciones ahorita concretas, en situaciones que estamos viviendo, y para aterrizar en este tema que yo creo que a muchos les preocupa, o todavía muchos estamos en este, en este momento de, de decir qué, qué pasa con los reciclos, ¿no? tal vez vemos el reciclo desde el punto de vista de si me, si me conviene, si no me conviene, si me tuve que pasar, si la autoridad me pasó, si no me pasó, pero muchas veces dejamos de ver algunas otras aristas que trae el régimen en este caso. <coughs> veíamos ahí lo de razón de negocios, veíamos lo de subcontratación en un inicio de esta plática y pues yo creo que eh, a, todos nuestros, eh, a, a todo nuestro auditorio, los que nos están escuchando, pues es de bastante utilidad. Eh, como todo inicio tiene un fin, maestro, eh, ya estamos... A, a punto de cerrar nuestro programa y aprovecho también para hacer el comercial ahorita a las nueve, un, un poquito de las nueve, eh, nos vemos, bueno, los vemos ahí, yo no estoy como tal en, en su programa, pero está el maestro Antonio Aranda, está el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, el maestro Enrique Corona, el maestro Efraín Salvador y los, los esperamos ahí en el próximo programa a las nueve en Rompiendo Paradigmas. Pues maestro, eh, algún comentario para cierre de esta plática, le agradezco de antemano todos sus comentarios muy valiosos, el tiempo siempre pues es limitado en estos, en este tipo de espacios, casi <risa> tenemos una hora, se nos, se nos fue rapidísimo, Éxate. Y yo creo que todavía quedaron muchas cosas por compartir, Ey. y pues esperemos alguna otra emisión también de, de, de esta sí, es. parte para concluir. Fíjate Carlos, ya nada más para cerrar, hay un tema sí, que, claro. que todo el mundo... Este... Eh, bueno, los que se dedican al dictamen fiscal, o los que hacen dictamen, dictamen de estado, de, de auditoría de estados financieros con efecto fiscal, pues todos empezaron a aplaudir, ¿no? Ya regresó el dictamen, ¿no? todos bien, bien alegres. El problema es que les van a, les corrigieron algunas cosas, ¿no? Aquí el empresario que quiera dictaminar sus estados financieros y que utilice el dictaminador uh -huh. Para encubrir delitos, o sea, como para que no se dé cuenta, aquí el, de, aquí el dictaminador va a tener que hacer, yo como lo, lo puse en mis cursos, y yo les decía, a ver, el dictaminador no tiene por qué espantarse, ¿sí? Porque es una obligación que está dentro de las normas de auditoría, y la norma es la norma 250, norma internacional 250. Qué consigna la norma internacional 250, la responsabilidad del auditor en revisar el incumplimiento o cumplimiento de leyes y reglamentos. Eso tiene que tener en sus papeles de trabajo. La reforma tiene un problema, te voy a decir cuál es el problema. La reforma, el 52 del Código Fiscal, tiene un problema porque dice la norma que debe informarlo a la autoridad fiscal cuando, cuando él considere el dictaminador que está cometiendo un delito fiscal o, está, o, es, o es parte, la empresa, de un delito fiscal. El problema no es ahí. Yo eso os he dicho. Todo contador, abogado o cualquier ciudadano tiene el derecho de... de eh, Está obligado básicamente a denunciar si conoce o tiene conocimiento de un hecho probablemente constituido como un delito. Si tú, como contador, todos los contadores que me están escuchando, si sabe que su, si sabe que su cliente está comprando las facturas, tiene que ir al Ministerio Público y denunciarlo. Eso lo dice el 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque sabemos que el 113 bis del Código Fiscal considera que la enajenación o la adquisición de comprobantes fiscales digitales que esté haciendo eso es un delito. Y como con, si se considera un delito, obviamente yo lo tengo que denunciar. Entonces, fíjense, ahí el empresario va a tener que pensarla dos, tres veces. ¿eh? Uh -huh. Porque si bien es cierto, el dictamen de datos financieros es, un, es una muy buena herramienta pero el problema que metieron acá es que ahora el dictaminador lo van a hacer cómplice, cómplice uh -huh. de delitos, ¿sí? Y entonces el empresario se, met, se va a meter en una esfera jurídica que probablemente no salga tan, tan fácil o probablemente este, no sea el beneficio, ¿no? Agradezco, Carlos, agradezco a Census, agradezco allá... Antonio, este, lo veo allí después más tarde, la invitación a estar aquí en este programa eh, y a todos los que nos estuvieron viendo y que nos vayan a ver en la repetición ahí próximamente, este, les agradecemos mucho este, todos estos pequeños temas que he estado soltando así, van a ir saliendo, es, forman parte de un curso que voy a dar que se llama El Riesgo del Empresario 2.0, así le puse, y que vamos a ver todas estas cuestiones que tienen que ver, que tomar decisiones, a veces tomar una decisión difícil, pues puede contraer que mi negocio lo tenga protegido o las consecuencias de negocio que pueda tener, que puede ser hasta que pierda, puedan cancelarme a la empresa, la puedan deliquidar o tener una empresa exitosa y ser un empresario exitoso, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias a, a Census y pues nos vemos en, otro, en otra emisión ahí cuando ustedes consideren eh, que sea, que estemos por aquí, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Claro, maestro Julio, pues eh, el agradecimiento es para usted, eh, de parte de la capacitadora Census, de esta familia Census, de parte del maestro Antonio Aranda, y pues eh, yo creo que como, como nos pasa en cada programa, siempre nos, nos falta tiempo ahí para poder seguir con estas eh, cuestiones bastante importantes que nos comentan nuestros invitados nuestros expositores y pues siempre se agradece el, el hecho de compartir, yo siempre soy de la idea y en cada programa se los digo de que mientras compartamos un poquito de lo que sabemos, yo creo que vamos a hacer a, a esta profesión, a este país y a este mundo un poquito mejor ese es el objetivo de este programa, es el objetivo de su servidor también, el compartir el hacer comentarios que en algún momento les puedan servir les sean de utilidad y pues como eh, todo inicio tiene un fin, nos despedimos de ustedes, los esperamos ahorita a las nueve en el siguiente programa de Censos Capacitación, y pues nos vemos el próximo miércoles en otra emisión de Noches de Censos. Se despide su servidor Carlos Ramírez, agradeciendo nuevamente al maestro Julio César, y pues nos, vamos, nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.